Él, él te estaba entonces solucionando ese problema con, para que te dieran el perdón. Sí. Entonces, eh, yo fui con papi y se negoció. El eh, perdón supuestamente dijo que había que pagar uno, eh, uno 920 dólares, que si sí sabe de eso. ¿Qué pasa? Papi le dijo, ¿cómo usted se puede negociar? Ok, papi le dijo, pues mire, se lo puso individual, le dijo, mire, estos son los mil dólares de usted para su caso y estos son los mil dólares de perdón y quedan 80 dólares porque dijo 920 Qué pasa? Pasó el tiempo y yo lo llamé y el hombre cuando yo hablé con él lo que me dijo que no que ese es su dinero y que yo quisiera lo que yo quisiera que, no me lo... ¿Que ese es su dinero. ¿De dónde es? De dónde es ese abogado? Eh, él es de Santiago pero también viene a un programa. A un programa. ¿Qué hace Brasil? Aquí sí. También se presenta frente al palacio. ¿Cómo? Tú el nombre de él? cómo es. Dígame. Él se llama como ese abogado. No, yo lo conozco por, por ese nombre así, que eso, no sé si es la empresa. Esa es ahí, Heriberto Cabrera. Esa es la. Heriberto Cabrera. Parece que la compañía, diría yo, no sé. Fue este abogado, pero también yo lo he oído por televisión, eh, por radio, cuando dicen el nombre de él, déjame ver, como Ariel. Me sonó eso, porque yo lo, lo admiraba mucho a él, pero. Lamentable caso, lo que me está haciendo, yo quiero que me devuelvan mi dinero. ¿De cuánto hablamos entonces? Dos mil dólares. ¿Alrededor en cuánto sigue ya peso dominicano entonces? Eh, 103 o 104 mil pesos. NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.